hola qué tal bienvenidos a mi canal de youtube soy cecilia de Birly y estamos en la unidad número 3 del curso gratuito de community manager a través del que te quiero enseñar cómo tú puedes montar tu negocio digital como community manager empezando desde cero y con una inversión de 0 euros así es como yo lo he hecho y quiero que tú también lo logres por eso he creado este vídeo para poder compartir contigo todos mis conocimientos para que tú también puedas conocer cómo es este paso a paso y puedas lograrlo como te dije, esta es la unidad número 3, ya hemos empezado hace dos semanas, así que si aún no has visto los anteriores vídeos te voy a dejar aquí arriba una tarjetita para que vayas a verlos porque es importante que sigas este curso en orden. En esta unidad lo que vamos a ver es cuál es la diferencia entre un Community Manager y un Social Media Manager, también vamos a hablar de cuáles son aquellos errores, todo aquello que debe evitar un Community Manager y también vamos a ver ¿Por qué las empresas hoy en día necesitan a un community manager? ¿Y esto por qué es importante? Porque va a ser parte de tu speech de venta. Va a ser parte de lo que tú tienes que explicarle a todas aquellas empresas que estén interesadas en trabajar contigo o a todas aquellas empresas que tú estás interesado en captar como clientes. Por eso te voy a contar por qué hoy en día es fundamental que todas las marcas trabajen con un community manager que puede ser tú después de realizar este vídeo espero que te guste que te sirva así que vamos a empezar ya con cuál es la diferencia entre un community manager y un social media manager bueno aquí hay algo que tengo que aclararte porque cuando hablamos de la diferencia de community manager y de social media manager también tenemos que dejar algo en claro que es ¿Vas a trabajar como freelance o vas a trabajar en una agencia? ¿Y por qué empiezo explicando esto desde este aspecto? Porque no es lo mismo trabajar como community manager freelance, donde tú eres una persona independiente, estás solo, estás tú en tu casa y tienes que hacer evidentemente muchas más tareas que trabajar en una agencia en donde quizás haya departamentos, donde hay muchos profesionales más y depende evidentemente de la estructura de, de esa agencia, Cuanto más grande sea, más profesionales y más cargos va a, va a haber. Por eso hago esta distinción y esta aclaración en un primer momento. ¿Por qué? Porque un community manager se supone que es solamente la persona que ejecuta la estrategia que define el social media manager. El social media manager lo que hace es crea y diseña la estrategia, define cuáles van a ser los contenidos que se van a publicar en las redes sociales y... Todo el contenido le llega al Community Manager que lo que hace es programar todas esas publicaciones, atender a la comunidad, responder a, lo, a los comentarios y demás. Pero el Community Manager en este tipo de, de casos, que es el que se da generalmente, como te decía anteriormente, en agencias, no está creando el contenido. Sin embargo... Lo cierto es que cuando trabajamos como community manager freelance no podemos permitirnos decirle al cliente no, bueno, yo soy solo community manager y te voy a programar, tú tienes que enviarme el contenido o tienes que contratar a un social media manager para que cree el contenido y yo lo, lo publique. Esto la verdad es que no sucede o al menos no hoy en día o al menos no en la mayoría de, de casos lo que sucede cuando somos community manager freelance, como es por ejemplo mi caso, es que nos encargamos de realizar la estrategia, nos encargamos de eh, realizar... Eh, las publicaciones, nos encargamos de publicarlas y, evidentemente, también tenemos otras gestiones que implican a nuestro negocio. Somos el todo en uno, trabajamos para nosotros mismos, por lo tanto, tenemos que hacer tareas administrativas, tenemos que hacer tareas eh, de nuestro trabajo, tenemos que atender a nuestros clientes, tenemos que trabajar nuestra marca, tenemos que hacer muchísimas, muchísimas cosas. Por eso te hago esta aclaración y te preguntarás, bueno, Cecilia, pero entonces, si. Eh, los community managers somos incluso más que un, que un community manager, somos social media manager, ¿por qué no lo mencionamos? Bueno, tú aquí puedes tomar la decisión de venderte como social media manager, no hay ningún problema. Ahora, te cuento por qué yo me vendo como community manager y no como social media manager. Yo lo hago porque sinceramente tengo que pensar cómo me van a encontrar mis clientes, cómo mis clientes buscan a un perfil como el mío y lo hacen como community manager. Nadie se pone a buscar un social media manager. De hecho, la palabra community manager, la profesión community manager en realidad todavía ni siquiera es demasiado conocida o al menos aquí en España empezábamos poco a poco a entender la necesidad de un community manager, pero no en todos los sectores sucede lo mismo. Entonces, evidentemente, si estamos eh, trabajando con marcas que quizás están más metidas en el tema del marketing, sea más fácil que sepan la diferencia entre un community manager o un social media manager. Pero si vamos a otros sectores en concreto donde hay personas que ni siquiera saben que hay profesionales que se dedican a la gestión de redes sociales o que todavía quizás ni siquiera entienden la necesidad de estar en redes sociales y que de ello hablaremos más adelante, es... Eh, el motivo por el cual yo recomiendo que a la hora de ofrecer nuestros servicios lo hagamos como community manager. Luego podremos explicar cuáles son nuestras tareas, qué es lo que vamos a desarrollar, qué es lo que vamos a hacer, qué le vamos a aportar al cliente. Pero busca siempre la palabra clave, la forma en la que tus clientes están buscando una persona con tus cualidades. Por eso yo, por ejemplo, he elegido venderme como community manager, porque si lo hacía como social media manager, tenía muchas menos posibilidades de captar clientes. Y esto es muy, pero muy importante. Ahora, volviendo a lo que te decía al inicio, ¿cuál es la oportunidad que tenemos hoy en día los community managers? ¿Por qué hoy en día los community manager somos fundamentales para una empresa? Te lo voy a contar enseguida, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal. Espero que estés, formes parte de, de mi comunidad. Como te dije, todas las semanas voy a publicar un nuevo vídeo y no quiero que te lo pierdas. Me encantará que también actives las notificaciones para que te llegue un aviso cuando haya un nuevo vídeo por aquí. Y ahora sí, continuemos con este vídeo. Como te decía anteriormente, los community managers tenemos hoy en día una gran oportunidad. La presencia digital de las empresas es fundamental. Ahora que hemos pasado por una situación de pandemia y demás, lo hemos visto aún más claro. Todas aquellas empresas que solamente se han quedado en el offline, se han visto totalmente paralizadas, sin saber qué hacer, sin saber cómo continuar con sus negocios. Pero esto incluso lo veníamos viendo antes de la pandemia. La necesidad de la digitalización es real cada vez los consumidores van cambiando más sus hábitos de consumo, vamos consumiendo más productos a través de todo lo que es internet, vamos comprando en línea, vamos accediendo más a las redes sociales y, a, y buscando también productos, vamos comparando, vamos eh, también conectando con marcas de acuerdo a lo que nos transmiten a través de sus redes sociales, vamos conociendo a esas personas, nos sentimos identificados con los valores de una marca en concreto por lo que nos cuenta y nos comparte de su día a día, por eso es importante que todas las marcas trabajen de forma estratégica sus redes sociales y quién mejor que un community manager para ayudar a una marca a gestionar toda su presencia digital pues evidentemente nadie. Somos los profesionales capacitados para ello y hoy en día hay mucha demanda de community managers en distintos sectores. Hay incluso sectores que están to totalmente sin explotar y que tú puedes especializarte y trabajar para... Esos sectores en concreto porque realmente están necesitando profesionales que sepan de marketing. Los community managers, como dije al inicio de esta formación, somos el nexo entre los clientes y una empresa. A mí me gusta definirlo así porque somos los que gestionamos la comunicación, los que ayudamos a la marca a transmitir su mensaje, los que ayudamos a estar a esa marca en la mente de los clientes a través de todo el contenido de valor que nosotros creamos a través de la estrategia que nosotros creamos logramos que esa marca pueda llegar a más personas y que por lo tanto pueda vender y facturar más ese es nuestro objetivo como community manager y eso es lo que tiene que quedarle bien en claro al cliente tiene que entender bien por qué nos está contratando tiene que saber que no solamente está contratando a un profesional que le va a publicar una serie de fotos, una serie de vídeos o lo que sea y va a poner un texto bonito y ya está. No, estamos gestionando una presencia digital de una marca, pero lo estamos haciendo de forma estratégica, de forma organizada y sobre todo en base a una serie de objetivos que esa marca nos haya contado que tiene para determinado mes o para de determinada campaña. Entonces todo lo que nosotros estamos publicando no es al azar, no es algo que nos toma cinco minutos realizar y ya está, sino que es algo que está previamente estudiado, analizado, que tiene un porqué y que va a llevar a ese cliente a un resultado y eso es lo que el cliente tiene que ver, si nosotros nos centramos solamente en decirle te voy a publicar contenido en las redes sociales para que tengas las redes sociales actualizadas el cliente no puede percibir cuál es el valor real de nuestro, de nuestro servicio sin embargo, si le decimos que nos vamos a de tener analizar cuáles son sus objetivos y que gracias a las redes sociales vamos a conseguir llevarle tráfico para que él pueda lograr sus objetivos de facturación, de crecimiento de comunidad, de conectar con su audiencia, de crear una comunidad sólida de personas que estén realmente interesadas en su producto o en su servicio, de que esté en la mente de sus clientes. Como ves, evidentemente cambia por completo el cliente puede percibir realmente cuál es el valor que tiene nuestro trabajo y en eso es en donde tú debes centrarte. Ahora, ¿cuáles son aquellos errores que no debemos cometer como community manager? Bueno, a todos nos ha pasado que nos hemos equivocado. Eh, uno de los miedos más grandes de los community manager es publicar algo de un cliente en la cuenta de otro cliente. Ese podría ser un error que deberías Evitar, pero bueno, somos humanos, tenemos que aceptar que algunas veces nos equivocamos. Ahora, ¿cuál es el consejo que yo te doy? Que evidentemente que eh, aunque tú programes el contenido de un cliente, siempre vayas a supervisar si el contenido se ha publicado correctamente, si se ha publicado en el, en el momento correcto, si se ha publicado eh, en el lugar correcto, si ha salido bien, si todo está en orden. Es importante que, aunque automaticemos determinadas tareas de nuestro trabajo, como puede ser programar contenidos, que luego te dejaré también unos tutoriales para enseñarte cómo hacerlo, que no te desentiendas totalmente de las redes sociales. ¿Cuál es el otro error que no tiene que cometer un community manager? Que si hay una crisis en las redes sociales, si hay una reseña negativa, un comentario negativo, algo que un cliente se está quejando por un por algún problema que ha tenido ya sea con la atención con el servicio con el producto o lo que fuese o simplemente es un hater que lo único que quiere es hacer daño y decir algo malo lo que nosotros no tenemos que hacer es entrar en ese juego tenemos que contestar de forma cordial de forma educada y siempre eh, manteniendo los modales por supuesto tenemos que tener en cuenta que estamos siendo la voz de una marca y que lo que nosotros digamos lo estamos diciendo a través de esa, de esa marca y que estamos hablando por ellos, por eso es importante que tengamos establecido un protocolo de cómo vamos a gestionar esas crisis, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a solucionar todos esos problemas, esto evidentemente lo tienes que hablar con el cliente para que él te indique cuál es el protocolo a seguir en el caso de que fuese un producto quizás haya que hacer una devolución pedirle al cliente que haga una serie de pasos por lo tanto tú tienes que saber y tienes que estar informado de cuáles son los pasos que vas a seguir en ese caso pero recuerda siempre mantén la calma siempre mantén los modales nunca te exasperes y otra de los, de los puntos que yo creo que es muy importante es la atención rápida recuerda que las personas necesitamos que nos respondan, que nos escuchan de hecho hay muchas crisis que se han hecho incluso aún peor por la falta de respuesta rápida por parte de, de la empresa o de su community manager si es que lo tiene porque cuando estamos enfadados y alguien nos responde en el momento y lo hace de forma amable quizás podamos bajar a esa persona podamos calmarlo podamos ofrecerle una solución sin embargo si las horas pasan y seguimos sin contestarle, incluso quizás hay otras personas que se van sumando a la conversación y que van agravando la situación. Así que siempre es importante ser rápido, responder rápido y dar una solución. Otro error que no debe cometer el community manager es crear unas redes sociales en donde sea en vez de contenido de valor, lo único que haya sea un catálogo de ventas. Es importante que los clientes entiendan que las redes sociales no son solamente para subir producto, foto de producto y vendo a tal precio. Te vendo esto, te vendo esto, ahora te vendo esto, ahora te vendo esto. Nosotros tenemos que educarlos y contarles cómo vamos a seguir la estrategia en las redes sociales para llegar al momento de la venta. Esto no quiere decir que en ningún momento vas a vender y que todo tiene que ser contenido de valor. No, lo que quiere decir es que es importante que haya un equilibrio, que aportes primero valor y que luego sí vas a poder generar eh, ventas y subir contenido en donde hagas una venta de forma totalmente explícita. Ten en cuenta, y esto es muy importante que el cliente lo entienda, que el contenido de valor es también contenido de venta. Aunque no estés diciendo te ofrezco este producto o te ofrezco este servicio, también estás vendiendo porque la persona está viendo que... Tú eres un experto en ese sector, que eres un referente en ese sector, que entiendes de lo que estás hablando y por lo tanto puede preguntarte si tienes tal producto, tal servicio, cuánto vale esto, cuánto vale lo otro, cómo puede trabajar contigo o lo que sea. Así que ese es otro error que a veces los community managers cometemos a la hora de no explicarles bien al cliente qué es una estrategia de marketing de, de contenidos y por lo tanto el cliente siente que estamos publicando un contenido que no lo va a llevar nunca a la venta o todo lo contrario, terminamos por publicar contenidos que el cliente quiere sin seguir una estrategia, recuerda es importante y no caigas en este error, siempre analiza cuáles son los objetivos del cliente, analiza cuál va a ser la estrategia, ejecuta y siempre mide, otro error es no medir nunca los resultados, no tener una referencia, no tener una serie de objetivos. Yo, por ejemplo, con cada uno de mis clientes cada mes nos planteamos un objetivo, un objetivo evidentemente realista. Entonces es necesario que sepamos qué es lo que estamos buscando, qué es lo que pretendemos de, de las redes sociales y qué es lo que busca el cliente conseguir con ellas. Y por último, otro error que cometen los community managers es no trabajar también su marca personal. Yo te lo recomiendo, es una recomendación, evidentemente tú puedas hacerlo o no. Hay muchos community managers que trabajan sin ningún problema y no, tra no, no están trabajando en su marca personal, pero yo te recomiendo que lo hagas, sobre todo si quieres trabajar como community manager freelance. ¿Por qué? Porque tus redes sociales son tu catálogo de ventas. Los clientes podrán ver lo que tú haces y lo bueno que eres a través de lo que tú hagas en tus redes sociales. A mí siempre cuando me contacta un cliente generalmente me dice bueno, me puedes pasar las referencias de tus clientes, a ver quiénes son, a ver cómo lo haces. Y evidentemente yo siempre digo lo mismo. Yo firmo un contrato con mis clientes en donde eh, hay una política de privacidad. Por lo tanto, no puedo enviarle a ningún potencial cliente eh, desvelarles quiénes son mis clientes actuales por lo tanto si ellos quieren una referencia de mi trabajo qué es lo que pueden hacer irse a mis propias redes sociales y ver cómo yo gestiono mis propias redes para saber qué es lo que puedo hacer por ellos por eso te recomiendo que tú también lo hagas porque es muy pero muy importante y antes de, de que me olvide he mencionado algo sobre el contrato es importantísimo no cometas el error de trabajar con un cliente sin firmar un contrato, sin tener eh, un vínculo bien claro, sin tener un presupuesto y una propuesta bien en clara, sin que el cliente entienda bien cuáles son tus obligaciones, qué es lo que tú vas a hacer, porque eso es muy, pero muy importante y te va a evitar muchísimos dolores de cabeza, te lo aseguro. Espero que este vídeo te haya gustado. Te espero también el próximo martes en la cuarta eh, unidad de este curso gratuito de Community Manager al, a través del que, como te dije, te quiero enseñar cómo tú puedes montar tu negocio digital como Community Manager desde cero y con una inversión de cero euros. En serio, yo lo hice así. Empecé con las herramientas que tenía. Sé que ya te lo conté, pero me gusta decírtelo porque quiero que sepas que tú también puedes lograrlo. Yo empecé totalmente desde cero, sin conocimientos sin herramientas y fui eh, avanzando, incorporando eh, herramientas, invirtiendo lo que ganaba en formación y en herramientas para mi trabajo y quiero que tú también des el paso y que lo hagas, así que te espero la próxima semana, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte de nada, te mando un beso enorme.